Sabemos que no todos quieren celebrar el Día del Amor con flores y peluches. Y por eso fuimos en busca de regalos a Erótica Love Store. Sí, es una de las épocas fuertes para nosotros. Eh, con el paso del tiempo eh, se han cambiado ya los este típicos regalos. Ya mucha gente eh, decide regalar eh, algo sexual que hay el típico oso de peluche, el típico chocolate, el típico ramo de flores. Para regalar placer para ella, ¿qué tal el anillo vibrador Ovo? De precios variables hasta llegar a los $2,500 pesos. También hay vibradores para compartir en pareja, como el bike de $6,800 pesos. ¿Opciones para los Forever Alone? El vibrador de tamaño de un lápiz sabial es perfecto. Tampoco puede faltar el clásico patito amarillo para divertirte en la ducha. Llévatelo por 570 pesos. ¿Un toque como de cuentos mágicos? Los vibradores de Wonderland, inspirados en los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y si quieres un encuentro más misterioso y con un acento salvaje, prueba las esposas y otros accesorios Bondage. En todo kit erótico no puede faltar un lubricante. Complementalo con aceite para masaje. Cupido es tu mejor pretexto para encender la llama cada día.